A todos bienvenidos al canal bienvenidos en día más a war thunder vídeo número 138 aquí en suecia con tanques alemanes un br de 7.7 salimos con el df 105 una sola zonita por conquistar normalmente este tipo de escenarios en suecia te encuentras tres pero bueno esta vez pues una sola así que lo que toca es lo que toca partirse el cobre, 200 metros el ajuste de la mira, sí más o menos un cuadrante pues a toda pastilla, a ver, eh, hay más compis a la derecha que están un pelín más adelantados pero estamos prácticamente ya en el sitio a ver qué es lo que nos encontramos eh, BMP. toma, <ríe> ataque inicial sobre la bacha. qué alegría, bueno pues si se está un BMP por aquí vamos a ver Ay, malditas ramitas, Ay, ya me he quedado pillado. Nada de 906 con los arbolitos. No he visto nada, pero sí una pena. Eso empezó muy rápido. Venga, el M48 a 2C. Con este salimos. Ya es un tanque medio, es un tanque ligero. Para mí es casi un tanque pesado. Bueno, el enemigo capturando la zona. Lo dicho, este es un 77.0, sí, el otro era un 7.7, el de F105. Últimamente me estoy aficionando mucho a él. Pero tengo que ir fuleando a todos los demás. Poco a poco. Bueno, aquí entre 350 y 150 las cargas huecas son la, el ajuste de distancias. El AM le dispara aquí en... A alguien. Tanque medio por ahí delante. No lo veo. Este escenario hay veces que es criminal. Vas por en medio de una plaza. Y en cualquier calle, en cualquier esquina ya te están acechando. Por ahí vino el BMP Correcto Mis compis están avanzando Justo casi todos De frente a la zona Muy bien, muy bien, un buen grupito Y el flanco Vaya, ¿qué es esto? Helicóptero Vaya, se estrelló el colega Este flanco está muy flojillo Por aquí no hay nadie Cubriendo esto Esta es la típica zona C Suele ser la zona C. A ver, a ver, a ver Ahí está ese compi que tenía justo delante, AML90 sí, Sigue, sigue ah, el tanque me dio Ese parece que ha caído Ahí está, ahí lo está marcando. mi cómplice para. Ahora se ha caído, ¿no? Sí, correcto. ¿eh? Ah, no. Sí, sí, sí, sí, ha caído, se ha caído. Mm, este es el cadáver de mi DF-105. Pobrecillo. Avanzamos. Al loro eh. ZS, un antiaéreo. Te pillé. A lo justo. Estoy muy afrito. Sigo viendo esa ametralladora tan peculiar. De, la, de un antiaéreo, creo es. Una Katlin. Una, una. Por aquí, a saber que nos encontramos. Eh, una barca. ¿Quién es? Ahí está, destruido. No sé si era un M48. Igual que el mío. Doble ataque, perfecto. La zona está tomada. Tío, ¿Sí no. Sí, parece que sí. Vamos avanzando por esta placita, ahí en medio del fregado, que es donde está la zonita, donde está el tema. Ya no sabes por dónde te pueden salir. Esto ya es una lotería. Estamos bastante avanzados Por lo menos este cazacarros está en la otra, en la otra parte del mapa El enemigo ha capturado la zona A ah, pues Si tenemos ahí un tanque pesado, colega Es la super ametralladora, ahí está ¿Quién es? Madre mía, qué ruido más peculiar Pues castiga bastante ¿Eh? A ver, que yo te vea dónde estás. También parece ser que soy el número Sí, ahí está. A ver, el tío, ¿dónde estás? Eh, ¿Qué es eso? Hombre, oh, ahí está. ¿Quién es? A mí me ha tocado. ¿Esto es otro objeto? Aquí asomándome yo buscando la metralladora y resulta que tenías aquí un pajarito que me estaba esperando. Reparación rápida. No, no, no. Aquí le doy yo. Aquí estoy marcando. Hombre. A eso. Ahí está el colega. ¡Qué chorra! ¿Qué es esto? Vaya. T54. Impacto. Me ha pillado reparando. Venga, recarga. Vamos rápido, rápido. Recarga. El tío me dispara. La oruca, la duda la, la, oruga, la oruga, tengo destrozada, tengo que re, seguir reparando. Reparar si sí o sí, cuánto tiempo? 35, 34. Demasiado tiempo. Estoy solo. Estoy solito. A ver si me cubre alguien. Este 54 siga. a ver por dónde sale. O por aquí o por allí. A ver por qué parte me puede salir. Pito, pito. Gorgorito. Muy bien. Tomando la zona. Destruido. Objetivo destruido. Puede ser ese gran cargado, ¿no? no sé. Ahí está, reparados. Vamos. Sí, ahí está destruido el T-54. aquí se trata ya de defender la zona no se trata ya de complicarse más la vida ahí está antiaéreo puede ser el mismo de antes y un carrito ligero ahí eh, ¿qué es esto? T-114, ¿de dónde ha salido este? Joder, me pilló por detrás El bichito este Ay, qué desastre Venga El Marder Avioncito Ese bache Venga, hombre Ah, se me escapa el tío demasiado lejos, ya para pillarlo. Qué pena, macho. Ahí controlando esa zonita. Y me vino el pollo. Es el T114 por detrás. Y nada, mejor listo. Nos hemos llevado tres por delante. A ver, la partida la estamos ganando. Uy, ¿qué ha pasado por ahí? Pero la cosa todavía no está muy clara Necesitamos otro pequeño arreón Cazacarros, esa marca Pues por ahí enfrente lo tengo A ver quién es el pollo Tiene que ir a... Ahí está. A esa marca. Tienen que ir a por ahí. Eh, a la fuerza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carro pesado acercándose a por ahí. Ahí está esa marca. El carrito pesado sigue estando ahí. ¿Quién es? A ver... ¿Qué es eso? Que lo veo ahí, ¿no? Parece que es eso Sí, impacto, sí Ahí está Un T-34 Americano Parece que es El tío sigue estando ahí pues, pues no hay nadie, nada, tío El tío está prácticamente ahí A 100 metros de la zona, ¿ah? ¿eh? Vamos a aprovechar este cadáver que hay aquí. Chunguepar. Sigue estando ahí la marca, sigue estando ahí. Ese antiaéreo está con él. Venga, esto está acabado ya. Pobre mouse frito. Muy bien, más peña para allá. Otro carro pesado Ahí Por ahí delante Venga, no queda nada Esto ya está acabado Nos maten Ahí está, misión cumplida Parto en el equipo Cuatro objetivos terrestres destruidos Estupendo Muy bien Recuerda abajo, enlaces Escuadrón Ibis Discord, Facebook, Instagram Vamos a ver, 4, 3 críticos, 8 impactos, 87% de actividad, un trofeillo y la recompensa de Battle Pass. A ver el trofeillo. Uh, muy bien. Tira un buen like si te ha gustado la partida. Considera suscribirte si no estás suscrito. Anda, suscríbete. Y esto ha sido todo en la misión cumplida aquí en Suecia. Nos vemos en un próximo. Chao, chao.